Ante el repentino incremento de la demanda de pollos debido a la disminución del consumo de cerdo por la presencia en el país de la peste porcina africana en el territorio nacional, se importarán semanalmente entre 500 mil y un millón de libras de pollo desde los Estados Unidos. Así lo informó el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura. Situación que llevó a los comerciantes locales a hacer la reducción de 10 pesos la libra de la carne blanca. Bueno, la que el pollo ahora mismo está a 70 pesos la libra. ¿A 70? Sí, y vi, lo están vendiendo a 50. Pero en días anteriores estaba más alto, ¿por qué ha bajado un poco? A 80 pesos estaba, no, porque ya supuestamente el gobierno compró mucho pollos para venderlo a la gente barato, pero yo no he visto eso todavía. Ahora está un poco más barata porque... Ha bajado algo. Parece que el presidente ha metido mano. ¿Por qué? Está a 50 vivos y a 70 limpio. Aba. ¿Y cuál es la situación? Hay suficiente pollo. Eh... No, no, a, a, no, no, no, no, el pollo te caso, el pollo de caso. Pero la cosa está buena porque se está vendiendo. Ellos se venden que te caro. Sí. La gallina ahora mismo se están yendo como maní, ¿A ¿eh? cómo están las gallinitas? A unos 75. Y yeah. anterior y estaban a 1.25 y no se vendía. La, la pregunta sería: ¿Cuentan ustedes con la cantidad suficiente de pollo para abastecer la demanda local? ¿Cómo es? ¿Cuentan ustedes con la cantidad suficiente de pollo para abastecer la demanda local? ¿Hay pollo en el mercado? No, no hay pollo. no, no hay pollo. ¿Y por qué están caros? ¿Eh? ¿Por qué? Porque están caros. Están casi caro de acá y no están vendiendo. NTN. Arismendi la Antigua.